Hola, soy Carla. Pues hoy te voy a contar un poco de los pedales que uso aquí en Cranion. Empezando por el afinador, que es como debe de empezar generalmente una cadena y ya entonces ya puedes afinar. Está muy chido además porque funciona como una fuente de poder que va alimentando a los demás pedales. Después del afinador tengo un, octava, un octavador y suena así. <risa> Tengo un distorsionador, un overdrive. Este puedes, ya sería como por gusto, como le quieras añadir de, de distorsión, ¿no? Entonces ya lo, tú puedes modificarlo aquí y a la vez poder alterar el octavador. Si le ponemos el octavador. Pues, también podríamos alterar el que sigue, que es un filter twin de Aguilar está muy chido. Este pedal es más como para dar con sonido especial y así suena. Si le agregamos por ejemplo el actuador que van como muy de la mano. El sonido, pues en general se puede ecualizar bien en el amplificador, pero también yo tengo pedales que son ecualizadores y tengo un preamp. En preamp pues funciona incluso para ahorrarnos a lo mejor e irnos a, a línea directa, ¿no? Y es muy buena herramienta, pero también nos ayuda a ecualizar, a lograr mejor un sonido un poco más específico y obviamente dar más poder. son pedales que ocupo y pues bueno estamos allí en, en contacto no olvides visitar nuestras páginas www.cranium.com.mx en facebook y en instagram también nos puedes buscar como cráneo